Los recuerdan todos los días, pero esta fecha el sentimiento es más profundo, más doloroso. Ellos son familiares de difuntos que acudieron al cementerio para despedir a sus seres queridos. Él es Harold Vilca. Perdió a su hijo ya hace varios años, pero el recuerdo lo tiene intacto de los momentos que vivió con él. Pues sí, es mi hijo que realmente lo he perdido ya hace el 2018. Y bueno, recordamos siempre ¿no? que ese ha sido mi hijito más querido. Ella es Claudia Canqui. La pandemia se llevó a su padre y ahora lo recuerda como una persona solidaria y de gran devoción a la Virgen de Copacabana. Y nunca vamos a dejar de, de no recordarnos. Entonces a mí que es una persona que todo el mundo le conoce. Yo recuerdo a mi papito, jamás lo voy a olvidar, jamás. Era muy devota la Virgen de Copacabana, era muy, muy, muy buena persona, un buen padre que nos ha dado un buen ejemplo. Y nunca nos vamos a olvidar, papito, jamás. Yo sé que por una equivocación estás aquí. Sí, papá. De esta manera, miles de dolientes despiden a sus seres queridos, que según la tradición, nos visitan durante esta fiesta religiosa.